nacional la fuerza laboral y la salud del, del, del que labora eh, es una situación bien difícil. Por lo tanto, no es bla, bla, bla, no es eh, empezar a ver que hay cosas. Y no, el, el, el, los, todas las fuerzas todos los funcionarios deben de apuntarse a una sola dirección y es eh, tratar de resolver este problema. Y eso lo hace abierto de una manera abierta el día de ayer, el presidente Luis Virá del Corona, cuando hace un llamado a toda la nación y a todas las fuerzas de la nación para unirse y hacer una una, una especie de, de, de cónclave para buscar solución en el en, sí, esta, sí. en esta situación. Yo creo que es una, eh, debemos todos apoyar, debemos todos aportar. No debe, este no es el momento de tener colores, este no es el momento de tener pensamiento político, porque el pensamiento político en estas cosas solamente sería para mejorar la condición de salud del pueblo dominicano. Yo creo que es, es una, una forma eh, importante eh, que cada uno de los dominicanos funcionarios, exfuncionarios, eh, empresarios médico, todo el mundo tiene la facultad y tiene la propiedad y tiene la facilidad de aportar eh, hasta con ideas y otros con, hasta con su, con su, forma, con su eh, fuerza de trabajo, esta actitud del presidente donde, donde involucra a todas las fuerzas hasta los la, la religiosos la, la salud, todos todos debemos de unirnos ante una situación que se nos ha alargado demasiado y además que nos ha llevado personas muy valiosas de nuestra sociedad. Empecemos ya a apoyar esta, esta iniciativa. Eh, creo que sería mezquino negarnos a eh, apoyar a una situación de esta, de, esta, de esta magnitud. Todo el pueblo dominicano debe de unirse para que esto ya, eh, por lo menos, ver una luz al final del túnel y no sigamos perdiendo más vidas, más dominicanos valiosos todos, todos, ¿no? somos valiosos, no por una, una función que te ocupe o tenga una profesión, no todos dominicanos, no importa su estirpe, no importa de dónde venga, barrio, eh, ensanche, urbanización, no, no cada dominicano cuenta, cada dominicano vale, y esta es la oportunidad de que nosotros aportemos para parar esta pandemia que arropa a nuestra nación y que se está llevando buenos valores y buenos dominicanos a la tumba. Nos saludamos y desde, desde aquí todo lo que podamos hacer para apoyar al nuevo gobierno en este sentido del cese del control de la pandemia en República Dominicana. Así es, yo creo serio que con esa actitud que exhibió el presidente en su brevísima intervención en el día de ayer cuando la vicepresidente, eh, vicepresidenta Raquel Peña pues, eh, escribía las nuevas acciones que se van a tomar con respecto al COVID-19 en la República Dominicana pues una muestra de coherencia, porque eso mismo, esa es una actitud que exhibió Luis Abinader en las elecciones cuando decía que había que crear ese de cumbre donde todos los sectores se pudieran unir para que todos aún podamos trabajar en contra de esta terrible pandemia que ha afectado el planeta, que está afectando el planeta tierra a toda la humanidad y a nosotros de manera directa a la República Dominicana. Mira, Sergio, amigo, evidente, mi comentario. Me voy al plano local. Tú recordarás, Sergio, que nosotros, hace ya varios años, cuando se estaba en proceso de las elecciones municipales, no en estas, sino en las anteriores, precisamente cuando Alex era candidato y posteriormente se convirtió en alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, nosotros seguíamos insistiendo y le pedíamos al propio alcalde en campaña que una de las medidas que debía tomar la alcaldía de San Francisco de Macorís era hacer que desapareciera de una vez por todas esa manera inhumana, podemos decirlo así, eh, en la forma que trabajan los obreros encargados de recolectar la ay, ay, ay, ay Se hace de un grito. De de Recuerdo que siendo candidato nuestro amigo, y debo decirlo, Francis Rodríguez, nos prometió a nosotros en una entrevista en este mismo programa que una de las cosas, de las acciones que iba a llevar a la sala capitular, era lograr que realmente los obreros del ayuntamiento pues, les fueran eh, las herramientas para que pudieran hacer su labor de manera decente, con guantes, con uniforme de manera que pudieran protegerse estos hombres y mujeres que día a día se encargan de higienizar la, la ciudad, recolectando la basura que nosotros como municipios recolectamos. Más sin embargo, no ha habido un alcalde, no ha habido una alcaldía que sea capaz de de corregir esta situación, esa manera tan inhumana en que son tirados a las calles por besitos a recoger la basura cada día en el municipio de San Francisco de Máspolis. Voy a decir esto, no sé si sea responsabilidad en el momento actual de la alcaldía, pero sí, porque por ejemplo, recuerden que tenemos una compañía privada que es Mobile Soluciones encargada de recolectar la basura, pero me imagino que si sí, la alcaldía... De San Francisco de Macorís es responsable de hacer que esta compañía cumpla con esas normas. Porque recuerdo que una de las cosas, cuando Mueve Soluciones eh, se le asignó la responsabilidad o negoció con la alcaldía de hacer este tipo de trabajo en el municipio de San Francisco de Macorís, los primeros dentro de las acciones que iban a implementar a eso era proveer a estos humildes obreros de uniforme, de las herramientas que les pudiera mínimamente impedir que pudiesen contagiarse de una enfermedad, producto de tener contacto con los desperdicios eh, que producimos nosotros en el municipio de San Francisco de macorís Más sin embargo, vemos nosotros que eso no ha ocurrido y diariamente estos humildes obreros van a las calles a montarse en un camión, a recoger la basura, a tener los atacones, a tener contacto directo sin ningún tipo de protección. De manera que yo quiero hacerle un llamado como medio, como programa, al, al alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, si no es usted como alcalde responsable de hacer que los obreros ten, tengan, estén eh, provistos de estas herramientas que le permitan no tener, por lo menos mínimamente, ese contacto directo con los desperdicios pues si no es usted como alcalde si es la compañía privada encargada de en recoger los desperdicios, las basuras en la calle, pues sí usted como alcalde porque es claro. responsabilidad Suya, serio, Eso es deprimente. Ver tú como eso reiterar. Esos humildes obreros, que tú lo ves en la calle, eh, involucrados de manera directa, con ese contacto directo con la basura, con los desperdicios, sin ni siquiera con un guante, serio Romero. Para nada. Un uniforme. ¿Cuánto es que cuesta eso? Recordará, Sergio Romero, que en tiempo de Félix Rodríguez, en tiempo de Alex Díaz, solamente le ponían un uniforme a los siete que despidaban. De sí, en la en los lo 21. El desfile, que cada año, 21 de enero hasta el 27 de febrero, se hace aquí en San Francisco de Macorís como provincia sede por llevar el nombre de Duarte. Esa es la única vez que usted y yo y todo San Francisco de Macorís ha podido ver esos siete modelos vuestros que son elegidos para poner un uniforme, ponerlo provisto como realmente debieran estar. Solamente es cada año. Ah, y, y, que cuando te, y cuando termina deben dejarlo en la oficina. Asumo que deben irse a devolver a la oficina, correcto. Entonces, yo quiero hacerle este llamado y responsabilizar al alcalde, a la alcaldía de San Francisco de Macorís, que esto debe hacerse. Reitero, hay una compañía privada encargada de recolectar, recoger la basura en el municipio de San Francisco de Macorís y es responsabilidad de ellos, pero es responsabilidad directa de la alcaldía y de la sala capitular exigirle, exigirle que tienen que proveer, proveer a los humildes obreros de esas herramientas, que yo no creo que eso eh, cueste todo el dinero del mundo, porque si sí se reúne la sala capitular para aumentarse su sueldo, ellos sí, pero no para disponer, claro, que claro. existan recursos que vayan, que estén dedicados a proveer a los obreros de uniformes, de bota, de gorra eh, y de las herramientas que son necesarias, que en todas partes del mundo son utilizadas para hacer esta humilde labor. Que por necesidad, que no es por otra cosa, que por necesidad se ven obligados a hacerlo. Porque involucrarse con los desperdicios, con la basura que nosotros como municipio producimos. No creo que hacerlo en esa condición infrahumana, señor alcalde de San Francisco de Macorís y sala capitular, regidores que fueron elegidos para legislar eh, de manera a beneficio de este municipio. Yo creo que llegó el momento de hacerlo. Ojalá, ojalá. Que tal vez el mismo gobierno central pueda de alguna manera obligarlo o involucrarse, qué sé yo, eh, la Federación de Municipios, la Liga Municipal Dominicana, eh, tenga alguna incidencia, alguna influencia para lograr materializar este que podría ser un sueño. Cásese con la grosa, señor alcalde. Y si no es usted, exíjale a la compañía Movil Soluciones que lo provea de las herramientas mínimas para poder mezclarse a diario con la basura que usted y yo producido aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Vamos a hacer una brevísima pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.